Yo no dejo de querer, pero sí dejo de insistir. Prefiero la tranquilidad de la soledad que la decepción de una mala compañía. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te ha pasado alguna vez que tenías tanto amor para dar, pero te quedaste sin ganas de insistir? Yo sí. A veces necesitamos escuchar lo que significamos para alguien. A veces es necesario pararnos un rato y preguntarnos si realmente esto si esto es amor, ya que en el fondo descubrirás que la mejor manera de sentir tranquilidad contigo misma, simplemente es decir adiós. Es cierto, no dejarás de querer de la noche a la mañana, pero un día te das cuenta que te amas tanto a ti misma, que no necesitas convencer a nadie para que se quede, que no hace falta insistir si el otro no se quiere quedar que no vale la pena tratar de convencer a alguien para que se quede, si no entiende tu valor, y que si tienes que mendigar para sobrevivir, entonces eso ni de lejos es amar. Porque extrañar no significa querer volver, el que tú sientas que te hace falta no quiere decir que te debas entregar a sus brazos otra vez. Cuando él dejó de ser el hombre de quien te enamoraste, sencillamente se convirtió en un desconocido, de extraños que se extrañan pero que juegan a olvidarse. Sin embargo, el día en que tú dijiste ya no más, fue el día en que él se dio cuenta que tú ya no estabas, se dio cuenta de lo mucho que tú le hacías falta. Sabes, yo aprendí algo, aprendí que una mujer no hace escándalo cuando se marcha. Antes lo hizo cuando tenía intención de quedarse, pero la ignoraron, pues también aprendí que las mujeres saben retirarse aún sintiendo tanto amor. Es por eso que me entristece cuando no te supieron valorar, me causa dolor ver cómo recoges tus pedazos y los tratas de armar, y darme cuenta que aquel que te dijo que te ayudaría a repararlo, lo dejó más hecho trizas de lo que estaba cuando él llegó. Sin embargo, sé que eres una mujer única, fuerte, que no te dejarás arrodillar por el dolor. Me encantas porque no te pareces a nadie, eres única. Me gusta que estés aquí tratando de luchar con estas emociones y que salgas adelante. Te veo y me maravillo en lo que te has convertido y entiendo a lo que te enfrentabas. Entiendo que esto es sobre perderlo o perderte a ti misma y que fuiste fuerte y decidiste perderlo antes que perderte a ti en el intento. Y te juro. Admiro la fortaleza con la que batallas con tus emociones, te veo desde lejos y me doy cuenta que esto para ti es algo que retuerce tu alma, pero quiero decirte algo, quiero decirte que cualquiera en su sano juicio se habría vuelto loco por ti, que eres una mujer esplendorosa, hermosa, que cualquiera que te tuviera entre sus brazos se sentiría el hombre más afortunado, que pasar contigo los días Sería la experiencia más linda a vivir. Que no mereces que te traten con desprecio, que te ignoren o que hagan que no existes, como si fueras invisible, que mereces una vida a la par de uno que sepa reconocer tu valor y que incluso tenga un poco de miedo de perderte, porque sabe lo mucho que tú vales. Entiendo que eres única, como ninguna sin igual, que no eres una mujer fácil de encontrar, que uno tiene que recorrer el mundo entero hasta dar contigo. Y aún así, que eres una mujer resistente que no se deja caer, y te digo, la persona que está destinada para ti, te llegará. A veces tu corazón necesita tiempo para aceptar lo que ya sabe tu cabeza, que quien no te supo querer, es quien realmente pierde de los dos, que quien no supo estar a tu par, es quien realmente no comprende ni te conoce realmente, que se perdió de una gran vida a tu lado y que ahora está sin ti, que tú no perdiste nada, porque nada era tuyo. No puedes perder lo que nunca te perteneció, lo que es para ti está en camino, vendrá cuando menos lo esperas y vendrá de donde menos te lo imaginas. Solo alza tu mente y levanta tu corazón y no dejes que nadie más destroce tu alma. Dicen que las mejores personas llegan sin buscarlas y es cierto tocará a tu puerta sin que tú tengas que perseguirlo. Llegará a ti para crear juntos una historia, un destino, donde tú por fin podrás ser protagonista y no actor secundario, donde tú serás la única y no parte de un rebaño, donde tú serás la especial y no una más a quien le hablan bonito. Llegará a ti uno que vea tus heridas, trate de limpiarlas, uno que vea tus cicatrices y en vez de juzgarte te admirará por tus batallas, que será alguien que te acepte con tus defectos y tus cualidades, con tus imperfecciones y perfecciones. Que vea en ti una mujer con la cual compartir una historia sin final, una donde sin importar las altas y bajas continuará a tu lado, y te dirá que no le importa cuántos huracanes deberá encarar a tu par, lo importante es tenerte a su lado. Que vea en ti a la gran persona que eres. Será alguien que cuando le des cariño, te lo devolverá. Cuando tú cocines para él, él cocinará para ti. Cuando tú enfermes, él te cuidará. Y que cuando él caiga, tú le ayudarás a levantarse. Alguien que no juzgará tus actos, sino que se quedará escuchándote. Sin tratar de reparar, sino con la mera intención de comprender. Que no busque alejarse de ti. Cuando las cosas se compliquen, que te abrace y te dirá. Que aquí seguirá, que por algo tan simple no se marchará y que por algo tan tormentoso tampoco se marchará. Habrán días en que te sentirás sola, pero él vendrá y te abrazará muy fuerte y te dirá, no estás sola, yo estoy aquí, cerquita, a tu par. Que cuando te sienta distante, él tendrá el valor de decirte, hablemos, porque no te quiero perder. Que cuando no solo trate de volver a ti, cuando ya todo está perdido, que solo te traiga sus brazos para luego soltarte como lo haría un gato con un cordel. Que lo quiere cuando lo tiene, y cuando lo tiene ya no lo quiere. Que te quiera, que te ofrezca un amor, no en secreto, pero así discreto. Que te ame, por el que ya no te sientas triste de saber que amas a alguien que ya no estará en tu futuro, sino que será uno que sabrás que seguirá aquí cuando abras los ojos. Pues este amor no te esperará, al contrario te buscará. No solo te dirá que te quiere, sino que te cumplirá. No solo te dirá que te ama, sino que te lo demostrará. Porque la verdad poco importa quién dice amarte. Lo que realmente te importa es quien viene y lo hace, porque quien te quiere, te busca. Siempre será más fuerte sus ganas de estar contigo que sin ti. Que encuentre confort a tu lado y que agradezca el trato que tú le darás. Que esos días en que te dedicarás por completo a su cuidado, él lo vea como un privilegio que tú le das y no una obligación a la que estás atada. Que comprenda que tu amor es un regalo y no un derecho que para que lo ames, él te deberá amar igual. Cuando él llegue, ámalo con toda pasión, porque los anteriores ya no existirán más. Quien te ama, te acepta como eres. Te da su tiempo, te pregunta ¿cómo estuvo tu día? ¿Estás triste? ¿Estás contenta? ¿De verdad no querías ese helado? Que no vea tu tristeza y solo la ignore, sino que trate con su atención a ayudarte a pasarlo. Que tus metas sean sus metas, que sus metas también sean las tuyas. Que tu anhelo por verlo feliz también sea el anhelo de él, de verte a ti y ser feliz, que él celebre contigo tus éxitos como él celebrará contigo los propios. Que se sienta maravillado por la gran mujer que tiene a la par y que la presuma. Te presumirá de sus amigos, te mostrará y no te ocultará, y aunque discreto ya no será un amor en secreto, sabrás en plena confianza que eres amada. No volverás a sentirte sola otra vez, ya no volverás a sentir la necesidad de rogar por un beso, este llegará sin que tú tengas que pedirlo, llegará sin que tú tengas que rogar por él. Un abrazo no será una interminable oración, sino que serán tan abundantes que borrarán las espinas clavadas en tu piel, que no solo te dirá que te ama, sino que con sus demostraciones de amor serán tan reales, que parecerá que tampoco necesita decírtelo. Sabrás por mera intuición que Él siempre estará ahí para ti.